Grandiosa, su definición es referencia a una cualidad o índole en lo magnífico, grande, espléndido, fructuoso, excelente, pomposo, admirable, suntuoso, opulento y majestuoso. Grandiosa, grandiosa es la vida que imaginé, grandiosa sería vivir la vida que soñé, esa vida que yo misma dibujé para mí, porque la vida que nos venden, bien trazada, una vida así no existe. Los errores son inevitables, pero de ellos son de los cuales más aprendemos. Así que esforcémonos, pongamos todo de nosotros, con nuestro corazón e intentemos vivir la vida que siempre soñamos. Aprendemos a valorar los pequeños detalles que a veces pasan desapercibidos por tener una vida tan acelerada. Relajémonos, vivamos el momento ahora, para que cuando miremos hacia atrás podamos decir, realmente viví pelea porque tendrás una vida grandiosa.